Yendo Igualdad les da la más cordial bienvenida. Juntos conoceremos importante información que nos orientará en el ámbito de las discapacidades. Una de las medidas afirmativas para las personas con discapacidad es la importación de vehículos para el uso y traslado de personas con discapacidad con determinadas exenciones de acuerdo al porcentaje de discapacidad. Este trámite se lo realiza en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAI. Si usted está interesado en conocer cuál es el procedimiento, lo invitamos a compartir con el invitado del día de hoy.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 Bien de Igualdad, contamos con Marco Peñalosa, el director digital del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Bienvenido, Marco. Bueno, creo que una parte primordial en el proceso que hemos venido trabajando ha sido la importación de los bienes y la importación de vehículos principalmente. Lógicamente que bienes entendemos por algunos insumos que son necesarios para la movilidad de personas con discapacidad. ¿Cómo se inicia el procedimiento en el SENAE para poder, luego de haber sido acreditado su condición de discapacidad, haber recibido la certificación. ¿Cuál es el procedimiento inmediato o la relación que tiene con el SENAE? Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, Javier, nosotros una vez que eh, la persona que está queriendo eh, tener el beneficio de la exoneración de los tributos, tiene ya su certificado del Ministerio de Salud, tiene que presentar un formulario ante el director distrital, donde... De, va a importar el vehículo, es decir, la dependencia de donde va a importar el vehículo. Pero ese formulario está en la base del SENAE o en el Ministerio de Salud Pública, porque Salud Pública tiene otro formulario para acreditar la discapacidad. No, correcto, es un formulario, es un formato que se hace directamente al director distrital. Entonces, es un formato que ya lo hemos establecido, que las personas pueden bajárselo desde la página web Ajá. del SENAE, ¿sí? en donde básicamente se indica que eh, quieren atribuirse este beneficio de exoneración de tributos, e indicar obviamente su condición e indicar que sea adjunto o certificado en donde se señala el porcentaje de discapacidad que tiene y solicitar específicamente la resolución de exoneración de tributos en el porcentaje que le corresponde. Este certificado que las personas pueden obtener en internet, una vez que ya lo van a entregar, ¿dónde deben entregarlo? ¿Es en cada oficina distrital? ¿Están ustedes ubicados a nivel de regiones? ¿Cómo están ustedes eh, ubicados geográficamente a nivel de país para poder saber dónde se pueden acercar a entregar, en este caso, la documentación? Bueno, básicamente la distribución del SENAE eh, eh, se ha conceptualizado en zonas eh, primarias que nosotros les conocemos, como son puertos, aeropuertos... Eh, y zonas fronterizas. Eh, en ese sentido, tenemos 10 eh, direcciones distritales en donde pues, el usuario puede acercarse a entregar su solicitud. Eh, en el caso de Quito, estrictamente, tenemos una eh, dependencia en Tababela, ¿no es cierto? Y adicionalmente, también estamos en la plataforma con ventanillas de atención al, al usuario. Ahí pueden entregar sus formularios. Entonces, para yo poder regularizar la importación del vehículo... Siempre mi trámite debe ser personalizado o no necesariamente personalizado. Si entiendo bien, nosotros teníamos para poder dar agilidad en el proceso durante mucho tiempo, principalmente antes teníamos que reunir ciertos requisitos, comprobar nuestra eficacia económica, nuestra, nuestra solvencia perdón, económica, demostrar el certificado. ¿Cómo es el procedimiento? O sea, la solicitud está en línea, ¿Yo tengo que escanear los documentos directamente a el SENAE o tengo que reunir los diferentes requisitos para ser presentados en los centros aduaneros o en los centros de atención efectiva del SENAE sí. para hacer el procedimiento? Correcto. La presentación de este formulario es física. Sí, esta petición, eh, esta solicitud es física, eh, es decir, tendría que acercarse a, a nuestras dependencias. Eh, lo podría hacer en este caso con la representación o la persona interesada directamente. ¿sí? Eh, una vez que nosotros recibimos esa solicitud, en el término de tres días emitimos una resolución indicando el porcentaje de aprobación eh, de la exoneración de tributos, eh, que van a variar de acuerdo al porcentaje de ...de discapacidad que se evidencie pues, en el certificado que es adjunto a esta solicitud. Eh, si tenemos que hacer la entrega física de los documentos en este caso... Como estamos por regiones, si yo vivo en una ciudad lejana a donde se encuentra la oficina distrital, ¿yo puedo enviar algún representante mío? ¿Te entendí de esa manera? Correcto. ¿No hace falta que yo directamente vaya? Correcto. ¿Puede hacer tranquilamente con una sí, autorización? Una autorización y puede entregar, en este caso, un representante por la persona interesada. Pueden hacerlos también en, en, en otro distrito, es decir, nos pueden... Eh, a lo, a, de pronto, a lo mejor, la importación van a, re, van a realizarla por, por Quito. Eh, o por la ciudad de Guayaquil, y se encuentran en otras ciudades pueden ingresar en la dirección distrital de esa ciudad, indicando obviamente o dirigida al director distrital de donde van a realizar la importación. Pero el Senado te decía en algún momento cuando se hacía la reorganización del Estado, el priorizar una atención mucho más efectiva y rápida. ¿Qué significa? Lógicamente procedimiento de calificación o certificación de la discapacidad es un procedimiento solo a cargo del Ministerio de Salud, que eso hemos logrado, esperamos de que nos lograra en menos tiempo posible para Fegilidad. empatar con esos tres días y lograr que esto permita máximo en 30 días poder tener tranquilamente el permiso de importación. Cuando tú haces el procedimiento, la certificación, porque hay varios requisitos que creo que son la cédula de identidad, Correcto. El formulario 107, si no me equivoco. De salud pública, El eh, ¿no? De salud Correcto. pública. El, el carnet de discapacidad. El carnet de discapacidad. Eh, ¿Tendríamos las certificaciones eh, directamente nada más? O sea, esos tres documentos serían los prioritarios o necesitas más documentos o sea, Necesitamos el certificado de, en este caso, el Ministerio de Salud Pública y eh, estamos solicitando también que se adjunte los respaldos a dicho certificado. Eh, Eso de pronto podríamos conversar y podríamos mejorar. ¿no? Yo creo que eh, todos los trámites que son para los usuarios, y sobre todo para, para los usuarios que tienen este, esta sensibilidad digo, mayor, tendríamos que de pronto eh, tratar de revisar y ver de una manera ágil cómo podemos eh, facilitarles este proceso. Bueno, mi pregunta va por esto. A ver, cuando yo voy a acreditar y voy a hacer... la una el certificado de importación de vehículos tengo que juntar mis ingresos económicos uh -huh. mis bienes, eso también tengo que presentarlo nuevamente no a, a el SENAE no, el SENAE no, no solicita en este caso ya esa solvencia económica se, que se presentó en su momento más bien nosotros lo que solicitamos desde el certificado del Ministerio eh, de Salud Pública y los documentos que avalen dicho certificado, es decir eh, exámenes o la prueba de eh, los exámenes que, eso digo, vengan a ser el sustento de dicho certificado. Eh, eso básicamente sí lo estamos solicitando eh, para poder aprobar eh, esta resolución. Posterior a la aprobación de la resolución, que como le digo, eh, se notifica ya al usuario en tres días, eh, el usuario tiene que hacer la contratación necesariamente de un agente aduanero para que éste sea quien transmita la declaración aduanera de importación y eh, en este caso pueda eh, liberar el vehículo luego de un aforo que realiza el SENAE. Pero ahí veo un problema. Cuando yo hago mi acreditación de la discapacidad, mis documentos originales, como los ingresos, eh, hablemos de mis propiedades, de los todo, respaldos lo, que, que, los respaldos que uh -huh. tengo, esos originales se quedan en el Ministerio de Salud Pública porque ese es el archivo. Y mi preocupación es cuando hablamos de la reestructuración del Estado, que quiero concluir con la idea. En algún momento hablábamos de la ventanilla única de atención directamente, donde se potenciaba principalmente el escaneo de los documentos que permitan agilitar ese proceso, porque no puedo tener dobles originales, porque eso permitiría un conflicto. Y segundo, eh, la copia del carnet debería ser uno de los requisitos, porque ustedes deberían tener el cruce con el Ministerio de Salud para que certifique cuando se emitió el carnet de discapacidad, e igual que la cédula de identidad, porque me imagino que en la base de datos de, de cruces institucionales debe estar respaldado de esa manera. ¿Es así o no es así la realidad? Bueno, en realidad, dentro de los requisitos, como usted bien señalaba, eh, se solicita la, la cédula del, del interesado, este certificado, adicionalmente los sustentos, eso digo, a este certificado, eh, básicamente exámenes médicos, de, en este caso la discapacidad de, de la persona pues, que está queriendo hacerse el beneficio. Eh, y finalmente eh, con estos documentos se hace una evaluación para la resolución. Eh, efectivamente, eh, tomando un poco esa, esa, ese comentario, esa conclusión, creo que existe todavía en el trámite muchas posibilidades de mejora. Y creo que eh, nosotros como, como SENAE, tenemos que ir evaluando constantemente y tratar pues, de ir generando esas, esas respuestas más ágiles. De pronto, a lo mejor con, con el ingreso de trámites en línea, que creo que puede ser una alternativa uh -huh. muy, muy positiva. Y adicionalmente, pues, con esto, con la eliminación de requisitos que efectivamente eh, tenemos o podemos contar con otras instituciones para que sean proporcionados. Eh, esa más bien es la idea y esa es la tónica. Nosotros hemos tratado más bien en este, en este tiempo, de tener una capacidad de respuesta bastante ágil para este tipo de trámites. Eh, como yo le señalaba, la resolución es notificada en tres días, esto quiere decir que una vez ya es receptada, analizada probablemente al día siguiente y ya generada para la firma, en este caso del director distrital, quien es finalmente que, quien autoriza esta resolución y eh, luego pues un día adicional para la entrega de la, la notificación, sea física o sea pues en correo electrónico. Marco, aquí se ve lo que se vinculan los dos, las dos partes del procedimiento. ¿no? La semana pasada habíamos conversado justamente de la evaluación que tienen que hacer los equipos de calificación del Ministerio de Salud Pública y en esta evaluación también conlleva lo que es una visita domiciliaria, donde justamente entiendo, como bien lo dice Javier, salud guarda los respaldos y a ustedes lo que les llegue es el informe social, ya entendería, Correcto. conjuntamente con el certificado. Correcto. Es parte de nuestro expediente y obviamente Perfecto. nosotros también eh, en, en la emisión de esta resolución hacemos una una revisión básicamente para, para identificar, obviamente, que no existe ningún error y ninguna imprecisión. Eh, posterior a esto, no es cierto, eso digo, el interesado ya con esta resolución, eh, tiene que contratar a un agente aduanero, uh -huh. quienes son los autorizados para ingresar la declaración eh, aduanera de importación y transmitir esta información de los datos específicos del bien, en este caso importado, del vehículo, eh, el valor, y adicionalmente adjuntar esta resolución, así como el certificado, que son documentos anexos a la declaración, eh, que nos permiten a nosotros identificar ya qué porcentaje de tributos fue exonerado y a partir de eso pues, la asignación de un aforo, o sea, este físico por lo general en el tema de vehículos para personas con discapacidad. Muchas gracias. Estamos conversando con Marco Peñalosa. Ahora les invitamos a un corte y continuamos con más de Construyendo Igualdad. Recuerda que para iniciar el proceso de importación de vehículos para personas con discapacidad es indispensable la calificación o recalificación a través del Ministerio de Salud Pública. Infórmate, necesitas saberlo. En Construyendo Igualdad, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, comentándonos sobre el trámite de importación de vehículos para personas con discapacidad. Seguimos en el proceso, era importante saber cuando dentro de los requisitos hay un documento que tiene 11 dígitos, si no me equivoco. 21 dígitos. O ¿no? 21, 21 dígitos. dígitos. Explícanos cuál es este documento que tiene 21 dígitos para poder empatar en el trámite. Bueno, efectivamente cuando se ingresa eh, el certificado ¿no es cierto, del Ministerio de Salud, ahí se crea un código en el ministerio. El y ministerio este, te da ese y código. ese código se crea en este certificado. Y ese código luego nosotros lo podemos eh, empatar, ¿no es cierto?, en nuestra declaración para saber a qué certificado corresponde y también a qué resolución ya finalmente ese, ese corresponde. Entonces, eh, bueno, básicamente eso sería pues un más que conocerse el código como, como tal, más Una bien identificación. Es, es, sí, es un código que nos permite identificar nada más el trámite eh, y que... Permite dar agilidad al, al proceso eh, una vez que ingresa a nuestro, a nuestro sistema. O sea, esos 21 números es la codificación con la que uno hace la reclamación en la CNAE indicando que ya ha hecho el procedimiento y que espera la resolución de ustedes. ¿Se mantiene ese número de código cuando ya voy a hacer el procedimiento con mi agente afianzado de aduanas? o con la empresa que importa el vehículo? No. Bueno, efectivamente se emite un código de 21 dígitos que eh, lo emite el Ministerio de Salud Público a través de su Dirección Nacional de Discapacidades. Entonces, eh, con ese código básicamente lo que se permite es identificar el trámite que ingresa al SENAE. Y a partir de eso pues nosotros podemos ya identificar cuál es el usuario, qué porcentaje de discapacidad y algunos datos adicionales que se transmiten a través de ese código. Eh, sin embargo, cuando ya tienen la resolución aprobatoria, eh, se emite un código adicional, que nosotros lo hemos señalado como un código liberatorio, de acuerdo al porcentaje de exoneración del tributo. Entonces, bueno, eso es de conocimiento ya de los agentes aduaneros, pero básicamente tenemos cuatro códigos desde el 741 eh, al 744, en donde están pues los porcentajes del 60, 70, 80 y 100% de exoneración de tributos. Esos códigos entonces, ustedes una vez que ya se emiten la resolución, ¿se emite ese código ya para que la gente aduanera directamente haga la gestión correspondiente con el porcentaje de exoneración que tendría en este caso? Efectivamente, sí, el Código Liberatorio sería el que está pues eh, sustentando esa, ese porcentaje de aprobación de, de exoneración de tributos. Eh, se pone en conocimiento del agente aduanero, se pone en conocimiento también del de usuario, ¿no es cierto?, para que eh, puedan hacer su trámite luego de transmisión de la declaración de importación aduanera. Qué bueno conocer esto. y Yo creo que una parte importante sería que ojalá en 45 días podamos tener un compromiso de poder revisar esta normativa y esperamos que contigo podamos trabajar de esa manera mucho más ágil para poder dar solvencia a un trámite que sea mucho más rápido. Si sí quisiéramos que nos evacuemos, una inquietud que mucha gente tiene, ¿qué es el precio FOB? Porque ahora tenemos un cupo del precio FOB. ¿Qué significaría y cómo, cómo harías de entender a la sociedad en general cuáles son las conveniencias del precio FOB? Bueno, eh, básicamente nosotros utilizamos el precio FOB Precio CIF que debe ser muy escuchado, a lo mejor no entendido del todo, pero básicamente se utiliza para el cálculo de, de, de los tributos, de los derechos arancelarios, eh, IVA, ICE, etc. Eh, eh, sin embargo, el precio FOB no es otro que el precio en factura de el bien que estoy comprando o el bien que estoy adquiriendo en el país. Eh, en, en el país exterior o en la casa comercial en también? En el exterior, es decir, bueno, la casa comercial en este caso tiene un valor eh, FOB y el SIP, nosotros le conocemos, ¿no es cierto?, como luego de que se incrementa el flete, ¿no es cierto?, uh -huh. es decir, el transporte y el seguro, el seguro del traslado de la mercancía a, al país es de Ecuador. destino. Sí. Entonces, ahí obviamente el valor SIP es eh, superior al valor FOB porque hay estos dos rubros adicionales que se incrementan. Eh, pero como digo, únicamente nosotros lo utilizamos para el cálculo de los tributos en el Ecuador de los derechos arancelarios. Cuando una persona va a adquirir un vehículo para hacer la importación, ¿debe el primero la concesionaria averiguar justamente cuáles son los valores que tendría con este precio FOB el vehículo para hacer el trámite y comenzar a hacerlo con el Ministerio de Salud y luego con ustedes? ¿Cuál sería la sugerencia que damos a la ciudadanía de cuál es el orden que tiene que hacer para ver cómo comenzar ¿Y qué idea tiene de qué vehículo puede importar? Correcto. No, eh, efectivamente, el primer paso pues, sería acercarnos a las concesionarias, identificar el vehículo que reúna las condiciones eh, y, y los gustos también del usuario y a partir de eso pues, identificar cuáles son los valores y los costos que, que generaría para, para el trámite en este caso. Eh, recordemos que hay porcentajes de exoneración, ¿sí? dependiendo al porcentaje de discapacidad, y a partir de eso tienen que identificar ¿cierto?, cuál sería pues, el, el aproximado de tributos que sí les tocaría cancelar, in, incluso ya teniendo la exoneración por parte del es, SENAE. Esto no afecta tampoco desde el punto de vista, porque la ley establece que tú puedes traerte un vehículo de tres años anteriores, de, justo desde la fecha aprobada de la importación del vehículo. Eso es, eso es real, ¿no? es cierto? Correcto, correcto. Sí, eh, tres años anteriores, eh, sin contar el año de importación. Sin contar el, año, el de año de importación. O sea, sí. si yo traigo... Eh, ahora, ¿no es cierto? 2000, 2017. ¿Puede 2017. ¿Puede ser 2013? Puede ser 2013, okay. 2013. Correcto. Y aplicaría la norma. Aplicaría la norma, sí. Eh, y obviamente eh, habría que identificar la concesionaria, ¿no es cierto? Si puede identificar un vehículo de, de ese año, que normalmente pues... Y es libre del trabajando. kilometraje y el millaje, ¿no es cierto? Correcto. No, correcto. no tiene ningún No, ningún... no, no, no, ni eso, no hay, existe ninguna restricción ni, ni nada establecido en la norma respecto a eso. Gabi, qué importante es analizar justamente y lo que veníamos conversando, era cómo el pronunciamiento de la Corte Constitucional, Constitucional ya revierte este derecho hacia las personas que tienen algún tipo de discapacidad de, a partir del 30%, del 30 al 49%. ¿Qué acciones se han tomado por parte del SENAE en este momento para ya revertir, ¿ya está en aplicación este proceso o todavía están esperando alguna resolución? No, bueno, en realidad desde, desde el pronunciamiento de la Corte Constitucional nosotros pues obviamente estamos acogiendo ya esta, esta disposición y estamos ya trabajando en la recepción de solicitudes con, con personas con discapacidad eh, con un porcentaje de 30% en adelante. Entonces estamos ya eh, prácticamente atendiendo a este, a este grupo. Todas las personas, por lo tanto, que tengan un porcentaje de discapacidad a partir del 30%, pueden ya aplicar para el trámite de importación de vehículos sin ninguna dificultad. Del 30 sí. hasta el 49 tendrían el 60%. El 60%. Por ciento. 60 de correcto. Sea, del 30 al 49% tendrían el, el 60%, 60 por ciento de, de Correcto, correcto. Sí, están ya, está en aplicación esta disposición. Nosotros obviamente la hemos acogido y rápidamente la hemos operativizado. Entonces, no hay ningún tipo de observación ni ningún tipo de traba a las personas que a lo mejor tenían una discapacidad menor al 40%. Eh, y, y superior al 30%. Y respecto a lo que señalabas, Javier, del de compromiso, nosotros como, como SENA efectivamente estamos en esta dinámica constante de tratar de mejorar nuestros procesos, nuestros servicios, y, y efectivamente, pues este procedimiento, que es también, además, para un grupo tan sensible, es algo que lo estamos evaluando periódicamente. Eh, Aceptado el compromiso de trabajar eh, en este tema y de tratar pues de, de seguir eh, buscando las mejoras para ser más eficientes eh, el proceso. Qué importante contar ahora con el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, reafirmando el compromiso justamente de facilitar el procedimiento para las personas con discapacidad en el trámite de importación de vehículos. Y nuevamente invitando a todas las personas que tengan a partir del 30% que estén interesados en acceder a esta medida afirmativa, por favor, que lo puedan hacer, de acuerdo justamente a los requisitos. Y un poquito más ampliar esta información, les invitamos a ver el próximo reportaje. Una vez que el equipo de calificación del Ministerio de Salud Pública aprueba la importación de vehículo y emite el código de solicitud de 21 dígitos, se debe ingresar a www.aduana.gov.ec, solicitudes, personas con discapacidad, luego descargar y llenar el modelo de solicitud para acto administrativo del beneficio para personas con discapacidad. Entregar la solicitud en el distrito donde va a realizar la importación del vehículo. Recibir por parte del SENAE la resolución en un promedio de tres días, ya sea físico o vía correo electrónico. Realizar el trámite por medio de un agente de aduana, el cual elaborará la declaración aduanera de importación y adjuntará a esta resolución de aduana la factura comercial y número de solicitud de 21 dígitos otorgado por la DND. De esta forma, el SENAE busca apoyar y respaldar a personas con discapacidades, contribuyendo al buen vivir de la sociedad ecuatoriana. Creo que vencer los diferentes aspectos que una persona con discapacidad tiene no es un reto fácil, sin duda, porque... La ciudad, la sociedad, la cultura, la educación capaz y no están aún preparados para ayudarte a vencer esos retos. Uno de los retos más importantes y más difíciles de vencer para mí fue el tema de la movilidad. El transporte público no es bueno y en muchos casos llegar a un lugar es complicado. ¿Cuál era la solución? Aprender a manejar. Y lo logré, como muchas otras personas que tienen discapacidad lo han logrado. Sin duda, el tener un auto propio te permite movilizarte, cumplir tus expectativas, llegar a tu trabajo a tiempo, a tu escuela, a tu universidad. El auto para una persona con discapacidad, como yo digo en mi caso, es tu medio de locomoción, literalmente, porque te permite llegar a espacios a los que antes te estaban negados y no porque quizá no tenías la capacidad, sino porque una persona con discapacidad necesita ciertos aspectos que le permitan mejorar su movilidad, un auto adaptado, un auto automático te va a permitir ese acceso, en el caso de las personas con discapacidad física como es el mío. Durante los dos primeros programas de Construyendo Igualdad, hemos ido aprendiendo expresiones básicas de lengua de señas. Gracias a la colaboración de la Federación Nacional de Sordos del Ecuador, FENASEC. Hola, mi nombre es Carlos. Mi seña es esta. Hoy les enseñaré cinco señas. Número uno, vehículo. Número dos, importación. Número 3, matrícula de auto. Número 4, licencia de conducir. Número 5, formulario. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias por seguirnos cada semana en este espacio que nos permite conocer y entender más de la diversidad. No se pierdan la próxima entrega de Construyendo Igualdad, donde conoceremos nuevas temáticas de su interés.